Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo 10 maneras de calmar la ansiedad. ¡Vamos allá! Por cierto, si te gusta el vídeo, recuerda que nosotros donamos mucha parte del vídeo a asociaciones benéficas, así que dale un buen like, comparte el vídeo y muchas gracias por todo el apoyo. ¡Sigamos! Número 1. Practica la respiración profunda y consciente. Una técnica de respiración profunda puede ayudarte a reducir los niveles de estrés y ansiedad, al oxigenar mejor el cerebro y el cuerpo. Para ello, inhala por la nariz y siente cómo el aire entra en tu cuerpo. Luego, exhala por la boca lentamente, permitiendo que la tensión y la preocupación se disipen. Número 2. Realiza ejercicios de relajación, como la meditación o el yoga. La meditación y el yoga son prácticas que pueden ayudar a calmar la mente y reducir la ansiedad. Incluso unos pocos minutos al día pueden marcar la gran diferencia. La meditación puede ayudarte a concentrarte en el presente, mientras que el yoga puede ayudarte a relajar el cuerpo y la mente. Número 3. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio puede ser una excelente manera de reducir la ansiedad y el estrés. Al hacer ejercicio, el cuerpo liberando endorfinas, que son químicos naturales que pueden hacerte sentir bien. Además, el ejercicio regular puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, lo que también puede reducir los niveles de ansiedad. Número 4. Dedica tiempo a actividades que disfrutes. Hacer actividades que disfrutes, ya sea leer, escuchar música, ver películas, hacer manualidades, cocinar, entre otros muchos, Puede ayudar a distraer la mente de los pensamientos ansiosos y relajar el cuerpo. Número 5. Habla con un amigo o familiar de confianza. Compartir tus preocupaciones con alguien de confianza puede ayudarte a sentirte menos solo y a obtener una perspectiva diferente. Puedes hablar con un amigo, un familiar o incluso con un profesional de la salud mental. Número 6. Evita el consumo de alcohol y cafeína. El consumo de alcohol y cafeína pueden aumentar la ansiedad y afectar negativamente al sueño, Trata de reducir o eliminar estos productos en tu dieta. Número 7. Establece una rutina diaria y cúmplela. Tener una rutina diaria puede ayudarte a reducir la ansiedad al proporcionarte una sensación de control y estabilidad. Trata de establecer horarios para las comidas, el ejercicio, el trabajo o el sueño. Número 8. Duerme lo suficiente y trata de tener un horario de sueño regular. El sueño es esencial para la salud física y mental. Trata de dormir de 7 a 8 horas por noche y de mantener un horario regular de sueño. Número 9. Reduce el consumo de noticias y redes sociales. Estar expuesto constantemente a noticias negativas y a las redes sociales puede aumentar los niveles de ansiedad. Trata de limitar el tiempo que pasas en las redes sociales y de consumir noticias solo de fuentes confiables. Y por último, número 10 busca la ayuda de un profesional si la ansiedad interfiere significativamente en tu vida. Si la ansiedad te impide hacer las cosas que necesitas o quieres hacer, o si te sientes abrumado, considera buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Un terapeuta o psiquiatra puede ayudarte a identificar las causas de tu ansiedad y a desarrollar estrategias para manejarla. Y hasta aquí los 10 consejos que os damos para calmar la ansiedad. Síguenos en más vídeos y suscríbete para más contenido. Un abrazo y hasta la próxima.